Hola, mi nombre es Lili Guevara, chilena, estudiante actualmente de periodismo. El fenómeno ovni me interesa desde siempre. He tenido la posibilidad de trabajar y aprender con diferentes agrupaciones, tema paranormal como ufología A través de plataformas como Instagram, YouTube o Facebook, hemos desarrollado programas de presentación de investigadores nuevos y antiguos, realizando difusión de trabajos, entrevistas e investigaciones, generando comunidad. Estoy muy agradecida de la invitación a este congreso femenino y el tema que les voy a presentar es Huamachuco, lecciones y conclusiones de una investigación.